Pues la verdad que motivada y con mucha ilusión, que, que al final un poco de reconocimiento pues siempre viene bien y, y bueno, ojalá los deportistas que al final son los protagonistas pues sigan teniendo sus éxitos.